Yo te amo, de que al espacio No quiero que sigas sufriendo por mí Y sé que es difícil, pero no tienes Temeré por el que aunque no lo creas, estaré ahí amándote lejos de ti, pero yo seguiré. Yo nunca te he olvidado Con mi brazo abierto te estoy esperando Y sé que te fallé Por eso, por favor, perdóname eh, eh. Este último tiempo siento que me he conectado contigo He tenido problemas conmigo Llegaste a mi mundo en menos de un segundo No veo blanco y negro y siento tu amor profundo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 Yeah. Yeah. de music en la casa y